Sí, es, es importante, eh, en primer lugar porque tiene que ver con que hay una demanda feminista eh, que históricamente ha luchado por el reconocimiento de, del trabajo doméstico y del trabajo de cuidado eh, que sean reconocidos como trabajo. Eh, lo que implícitamente nos está diciendo que la agenda política feminista eh, en nuestra sociedad y hoy por hoy eh, tiene una aceptación eh, y que no, es, no hay ninguna otra forma de pensar, hacer política, si no es con, eh, con las temáticas feministas que tengan que ver con igualdad, eh, con desmontar eh, las marginalidades y discriminaciones que han sufrido las diversidades de mujeres, ¿no? Eh, y a esto me refiero mujeres de diferentes etnias y, y razas que habitan eh, nuestro país, eh, de las distintas clases sociales, eh, y que y en ese sentido lo que, lo que muestra es que eh, esta demanda que vienen eh, diciendo las feministas ya desde los años 70, eh, las MEMS en los años 50, eh, tiene que ver entonces con que, con que la, la política y la agenda feminista como, y, y las mujeres como movimiento social son muy importantes para, eh, para la política y para, y para el cambio social. Eh, y, y en este sentido lo que hace esta normativamente el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado eh, es venir haciendo también un reconocimiento eh, y complejizar lo que se comprende como trabajo. ¿no? Eh, el trabajo... Eh, se comprende como un trabajo total, ¿ya? que está compuesto por estas dos formas, ¿no? el trabajo pagado y el trabajo no remunerado. Y en este sentido vemos que hay distintas formas de, de trabajo, dentro del trabajo no remunerado. Eh, y, esta, y lo que en el fondo quiere decir, por ejemplo, es que el trabajo doméstico, eh, involucra diferentes prácticas domésticas no necesariamente es una sola forma de trabajo doméstico al igual que el trabajo de cuidado y lo que viene a ser eh, este reconocimiento entonces es complejizar como trabajo total que son trabajos que se, son interconectados que se interrelacionan entre sí y que no se puede comprender ninguna esfera de la, de la vida social ni del trabajo como productivo y reproductivo, sino que son dos áreas y, y dos trabajos que se, son eh, inclusivos, no se pueden comprender de otra manera. Y esto en el sentido de que principalmente son las mujeres eh, las que realizan el diversas formas de trabajo doméstico. Eh, y en ese sentido creo que es importante eh, que... que que, la, que este reconocimiento normativo involucre eh, que como tal, como trabajo, es una responsabilidad eh, que tiene obligaciones, ¿ya? Eh, y, que, y como responsabilidad, no porque sea un trabajo que ha, sido real, que ha sido realizado y que actualmente es realizado mayoritariamente por las mujeres, necesariamente es un trabajo para las mujeres. Eh, y creo que esto es muy importante eh, señalarlo porque... Eh, porque esta marginalización o esta comprensión de que necesariamente sean las mujeres las que eh, hemos realizado históricamente eh, el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico, eh, no ha, en el fondo lo que ha permitido es una marginalización de las mujeres en ciertos ámbitos del trabajo, de otras partes del trabajo, como es el trabajo pagado. Eh, y como es una responsabilidad, entonces es una responsabilidad de todas las personas realizar este trabajo, de hombres, de hombres y mujeres. Eh, y, y otra cosa creo que importante que, que de reconocimiento normativo tiene que ver con que le da un nuevo estatus. Eh, hay un reconocimiento como tal que este es un, es un trabajo que... Que, que genera beneficio, que hay, un, hay una carga de tiempo, hay un gasto de energía eh, y como tal eh, es una responsabilidad de todas las personas y que tiene un mismo valor, un mismo reconocimiento, el mismo estatus que el trabajo pagado. No hay trabajo diferente, sino que ahora eh, en el fondo todos los, eh, los trabajos valen lo mismo y por lo tanto eh, hay que reconocerlo. Eh, y en este sentido creo que, sin embargo, es importante saber que no necesariamente, porque eh, ahora va a haber un reconocimiento normativo, ¿cierto?, en nuestro cuerpo eh, legal, necesariamente ese cambio, ese reconocimiento va a cambiar eh, la desigualdad que existe en la distribución del trabajo doméstico y del trabajo de cuidado. Eh, porque muchas veces, como yo anteriormente decía, el trabajo doméstico lo componen muchas formas prácticas, por ejemplo, limpiar la casa, ir a comprar los alimentos, eh, planchar, eh, hacer dormir a los niños si una familia tiene niños, eh, cuidar, eh, eh, preparar la comida. Todas estas prácticas domésticas que involucra el trabajo doméstico tienen distintos significados eh, y muchas veces parte de esos significados están asociados con las, con las identidades de género. Entonces, tal vez puede ser que, eh, eh, que estas prácticas domésticas, por ejemplo, cocinar, estén más asociadas eh, a, eh, a, a, a identidades de género en las cuales se eh, sientan más... Eh, eh, más interconectados con lo que significa el cocinar, ¿no? Proveer a otro, eh, a veces tiene situaciones eh, provee de, de, de, de sentimientos de, de bienestar, que no es lo mismo, por ejemplo, que eh, ir a hacer la compra eh, para proveer a las familias y a las comunidades de, de la comida, ¿no? Que uno lo puede hacer cuando algún miembro de la familia o de alguna comunidad eh, va hacia el trabajo. Entonces, ese, ese tipo de actividad requiere eh, de menos tiempo, tal vez, eh, y no involucra la misma carga de energía. Entonces, en ese sentido, creo que es importante eh, el estatus que le da, eh, le da un nuevo valor, hay un reconocimiento que es un trabajo importante y que es una responsabilidad para todas las personas, pero sin embargo no hay que pensar que necesariamente va eh, a resolver la desigualdad de género y también podríamos decir de clase social. Pienso que el proyecto es un proyecto interesante, eh, refleja una sensibilidad con un eh, respecto de intentar, ¿cierto?, eh, tener marcos mínimos normativos, eh, legales, que promuevan la construcción de una sociedad en que las relaciones de género eh, y principalmente colocar a las mujeres eh, en el centro de la política, pienso que en ese sentido es un proyecto positivo. Eh, eh, también responde a lo que yo señalaba anteriormente, a, a la aceptación de la agenda feminista y que no se puede pensar otras formas de hacer política sin ella. Eh, y en el fondo creo que cuestiones positivas esto que, que comprende el trabajo doméstico no remunerado y el trabajo de cuidado no remunerado como parte de un trabajo que en el cual por ejemplo el trabajo pagado cuando la, eh, eh, la ley eh, señala pri, principalmente esto de las jornadas de trabajo largas no eh, en Chile tenemos jornadas de trabajo legal de 44 horas eh, por lo cual son jornadas de trabajo bastante largas. Eh, y eso inevitablemente impacta la posibilidad que las personas tienen de distribuir eh, en, la, en los hogares eh, las tareas domésticas, las prácticas, lo que van a, cómo van a negociar, si es, que, si es posible, entre los miembros adultos o si los, eh, las personas que conviven en, una, en, uno, en, en, en un hogar o en una misma comunidad. Por ejemplo, pensemos los en las familias eh, que tienen, que por ejemplo cuando las mujeres, que hemos visto cómo se ha intensificado ¿no? eh, la, la problemática de, de las mujeres eh, poder hacer eh, trabajo remunerado durante la pandemia, ¿no? eh, cómo las redes de apoyo femenina eh, entre las madres, por ejemplo, con las hijas para que puedan ir a trabajar, han sido afectadas porque... Eh, la población eh, más adulta, más adulta mayor, eh, principalmente es una de las más vulnerables frente al, al, al COVID. Eh, y cómo esto ha afectado, por ejemplo, cuando las mujeres son madres. Eh, ¿Quién va a hacer este trabajo de cuidado? Eh, por lo tanto, si se reducen las horas, es más factible que las personas puedan distribuir el trabajo doméstico en el hogar de forma más eh, fácil o de forma más flexible, eh, de alguna manera en el cual no sea una responsabilidad necesariamente para las mujeres. Eh, y también creo que es importante esto, que tenga que, que se hace un hincapié respecto de, de, de los salarios, porque inevitablemente lo que ha mostrado la investigación es que mientras eh, mayor es el ingreso, eh, entre hombres y mujeres es mayor es posible hacer arreglos familiares en cómo se distribuye el trabajo doméstico. Eh, porque inevitablemente el dinero tiene un significado que tiene que ver con poder, ¿no? Eh, y tiene estatus. Eh, y entonces si hay menores brechas eh, de ingresos en el mercado del trabajo, eh, entre hombres y mujeres mayores van a ser las posibilidades de redistribuir eh, el trabajo doméstico y las responsabilidades de cuidado al interior del hogar. Creo que estas dos eh, son muy importantes que hace hincapié eh, la ley. Sin embargo, creo que, que hay una cuestión que habría que pensar más, que creo que, que tiene que ser un poco más explícita eh, la ley respecto de esta idea de corresponsabilidad. Eh, no, no, dice, no, no dice específicamente qué se entiende por corresponsabilidad entre hombres y mujeres, por ejemplo. Eh, si corresponsabilidad significa, por ejemplo, compartir tareas, eh, tareas domésticas en, del trabajo en, en las personas que conviven en, en un hogar, eh, necesariamente estas tareas pueden... ...compartirse en términos de cómo las personas comprenden los roles de género. Entonces, por ejemplo, eh, compartir va a significar eh, que los hombres se van a sentir más identificados... ...con realizar tareas eh, que tengan que ver con reparación. Eh, dentro del hogar, reparar una puerta, por ejemplo. Mientras tanto, seguir limpiando, limpiar una casa, que es una tarea que se tiene que realizar casi todos los días va a ser de responsabilidad eh, de las mujeres, y reparar algo en el hogar principalmente es un poco más esporádico. Entonces, si bien es cierto, va a haber una responsabilidad de ambas personas o de diferentes miembros de la familia, eh, y de igual forma no tiene, la mismo, no tiene la mismo, el mismo tiempo, ni la misma energía, ni tampoco el mismo estatus, eh, porque limpiar algo que está sucio, que desaparece, eh, no es lo mismo que mantener, por ejemplo, eh, un buen estado en la, eh, los inmuebles de los muebles, perdón, los muebles, o eh, cuestiones que son más bien eh, prácticas eh, dentro del hogar. Eh, y lo pienso también eh, eh, en las familias extendidas, ¿no? Eh, cómo la, las personas son capaces de son, se relacionan, ¿no? Eh, de forma mucho más nos vinculamos en el fondo en, eh, de forma mucho más fluida eh, y puede ser que eh, personas de diferentes hogares eh, o, o vínculos se apoyen entre sí y esa corresponsabilidad también necesariamente va a terminar en términos de orden de género. Creo que en ese sentido eh, la corresponsabilidad es algo que tiene que ser un poco más explícito, que es lo que se entiende por responsabilidad, eh, porque no todas las tareas domésticas, eh, como prácticas en sí mismas, requieren el mismo tiempo, ¿no? Eh, en, la, en, el, en el proyecto eh, ahí se hace cuenta de la, de, de, la, eh, de la encuesta nacional de uso del tiempo del año 2015, eh, y pienso que ahí eh, es importante recalcar que si bien es cierto en eh, las mujeres... De, trabajan prácticamente eh, tres horas más que los hombres respecto del uso, el de las actividades domésticas que ahí se, se señalan. Eh, puede ser que las personas de igual manera entiendan que ellos están siendo responsables porque están colaborando. Eh, y en eso creo que en ese sentido tenemos que ser eh, un poco más... Eh, comprender de alguna manera cómo es la responsabilidad, la corresponsabilidad, la están entendiendo eh, las parlamentarias y los parlamentarios que están eh, eh, tramitando la ley. Eh, y me parece también importante señalar que esta ley tiene que ver con una generación de políticos que vienen básicamente de los movimientos sociales, lo cual creo que en ese sentido eh, es importante porque tienen una sensibilidad mayor respecto de eh, cómo las desigualdades a lo largo, ¿cierto?, eh, durante nuestro de proceso democrático desde los años 90, hay fracturas y en ese sentido esta fractura eh, es importante que nosotros podamos discutirla eh, y, y por lo tanto eh, Creo que ahí hay una responsabilidad importante que, que, que los parlamentarios y las parlamentarias están, están haciendo, eh, tomando en cuenta con, con la ley. Y algo que me gustaría eh, destacar también, eh, que hay un reconocimiento porque se quiere cuantificar eh, el, el, el, el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado. Eh, creo que eso es interesante de saber cuánto es la carga real que las, que las personas realizan y en qué labores están, eh, y qué labores están realizando. Eh, porque, por ejemplo, esto es lo, que, lo que planteaba la ley es que van a haber políticas públicas focalizadas en el sentido de cuantificar y, y, y destinar dinero que el Estado va a destinar para realizar esto. Y en ese sentido es importante porque, por ejemplo, lamentablemente, eh, la, la encuesta nacional de uso del tiempo que tenía que hacer el 2020 no ha sido posible, pico eh, porque, eh, porque eh, la pandemia ha afectado de manera muy grande eh, al país eh, y el Estado el, el, el, no ha querido finalmente ¿cierto? Eh, destinar los dineros eh, para hacer, esta, para hacer esta encuesta. Y yo creo que en este sentido es muy importante saber cómo se están distribuyendo ahora el, el, el, el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado al interior del hogar, porque eso va a ser un reflejo mucho más real cuando las personas tienen muchas más dificultades para, por ejemplo, pagar por un trabajo, por el trabajo doméstico. Eh, o, por ejemplo, para eh, para sent para poder beneficiarse o tener más contacto con otros miembros de la familia, en los cuales, por ejemplo, ellos pueden eh, ir a comer a casa de su otro, de los vecinos, o cómo las comunidades, por ejemplo, se apoyan, ha sido más restrictivo. Y probablemente eso lo que ha hecho es la in, eh, intensificar, ¿cierto?, eh, parte de, de la desigualdad y, y parte de, de, de la crisis ¿no? que, que, que vemos, eh, tiene que ver en el fondo con, con, que, con que no poder cuantificarlo, lamentablemente no lo vamos a saber. Y algo que quiere eh, realizar la ley eh, es poder poner, tener sistemáticamente ¿no? eh, recursos. Y eso es muy importante. Sí, yo creo que es importante que eh, las vidas domésticas, eh, cuestiones que nos afectan en la vida cotidiana de las personas, cómo organizar, eh, qué vamos a comer, eh, cómo organizar, qué cosas vamos a limpiar, qué cosas no podemos hacer, cómo organizar la vida cotidiana. Yo pienso que es muy importante si por, eh, en el sentido de que eh, la Constitución en el fondo tiene que ver con esto de cómo distribuimos el poder entre las personas y las instituciones. Eh, y creo que es muy importante poder tener esta discusión eh, independiente si vamos a incluir o no el trabajo doméstico eh, como uno de los ejes importantes, fundamentales, pero yo pienso que es muy importante que podamos, en el sentido de poder imaginar la sociedad eh, que queremos ser, las personas que, la infinidad de personas que habitamos Chile. Eh, creo que es interesante también poder ver que, que, que los feminismos han sido capaces de, de tener esta agenda transformadora eh, y que en el fondo, a pesar de las dificultades y, y lo largo que toman los cambios, es posible. Eh, y en ese sentido creo que es interesante que, eh, que nosotros podamos imaginar eh, que otra forma de vincularnos es posible y aquí lo pienso un poco más no necesariamente ya pensando en el trabajo doméstico no pagado y en el trabajo de cuidado, sino lo pienso en una forma mucho más holística que tenga que ver con la forma de cómo tenemos de vincularnos eh, con, con los otros y con el medio ambiente, por ejemplo. Cómo nosotros cuidamos, comprendemos que eh, el cuidado también, la forma de vincularnos con el medio ambiente, con los animales, todo tiene que ver estar interrelacionado, no son cuestiones separadas. Eh, y en ese sentido creo que es una oportunidad eh, que todas las personas podamos estar discutiendo, pensar, inclusive yo pienso, eh, antes del, del, 18, del, del 18, podría ser del octubre, de octubre del 2019, del estallido social, eh, de la revuelta o, o, o, o de los, del momento que vivió el país, eh, tal vez pensar este tema eh, habría sido un poco más difícil, los movimientos feministas ya venían mostrando el 2018 con, eh, con las huelgas por, res, por, lo, por las problemáticas ¿cierto? de las universidades y denunciando el acoso sexual que habían ocurrido eh, y cómo las mujeres son marginadas de, de tantos espacios, ¿no? no es que, eh, yo eh, ahí difiero algunas de estas visiones respecto a que las mujeres hemos estado ausentes, no, las mujeres hemos estado explícitamente marginadas, ¿no? hemos estado siempre presentes, y en todas las diversidades de mujeres, de, de todos los colores de piel, eh, de las distintas eh, clases sociales eh, las cuales pertenecemos, eh, de, las, de las distintas identidades sexuales también eh, que llevemos, eh, con las cuales nos identifiquemos, por lo tanto pienso que es importante que logremos discutir eh, qué entendemos como constitucionalmente por trabajo doméstico, eh, en el sentido de que esto va a ayudar a promover y a desmontar eh, unas desigualdades estructurales en las cuales se ha cimentado eh, parte de nuestra democracia y de la forma de relacionarnos. Eh, no es eh, circunstancial necesariamente que parte de esta marginalización que hemos experimentado las mujeres y las dificultades de, eh, de acceder al trabajo remunerado eh, respecto de las posibilidades de tomar decisiones eh, si tenemos que estar en la casa, eh, si queremos tener eh, si queremos o no queremos ser madre, eh, qué tipo de familia queremos con, eh, construir, eh, ¿Qué tipo de comunidades son las con las cuales nos queremos relacionar? Eh, pienso que eso es, es importante eh, que se pueda discutir. Eh, y necesariamente, si tiene que ver con el poder, nada más, nada más eh, íntimo, tiene que ver en el fondo de cómo las personas somos capaces de eh, organizar nuestras vidas personales y en ese sentido nada más eh, de cómo nada más político eh, tiene que ver, ¿cierto?, con la, la, las oportunidades y las diferentes decisiones que, eh, que se puedan tomar frente a los diferentes trabajos que queramos realmente realizar. Eh, por lo tanto, para desmontar, ¿cierto?, esta, esta desigualdad, eh, inevitablemente el trabajo doméstico tiene que ser un tema... Eh, que se esté discutiendo en los cabildos y, y, y creo que eso es importante eh, porque en el fondo lo que está haciendo es visibilizar eh, una realidad que en el fondo ha sido eh, marginada porque no ha sido tal vez eh, comprendida como relevante pero lo que muestra es que cada día más eh, las personas nos, nos vinculamos de otra manera, eh, tenemos que ser más respetuosos de, de, nuestro, de, de cómo nos cuidamos y cómo nos relacionamos con el medio ambiente eh, y en ese sentido las vidas domésticas, las cuestiones que hagamos en nuestra vida cotidiana de, de inherentemente están relacionadas, no son excluyentes.